Estos días estuvo circulando por las redes y también por la televisión un video que se filmó a bordo del avión del de piloto Enrique Piñeiro, un avión privado que sobrevoló la milla 201, que es donde termina la plataforma continental argentina y empieza el mar internacional. Exactamente en ese lugar hay una ciudad de barcos pesqueros depredando la fauna marina. Eh, bueno, lo de la milla 201 es una convención. Lo cierto es que de la 201 para el continente es Argentina, pero de los 201, de los 200 para eh, África es internacional. Los peces no saben leer carteles eh, viales, así que los cardúmenes se depredan de un lado y afectan también al otro, aunque los barcos tampoco respetan demasiado el límite de las 200 millas. Quien sabe mucho de esto y estuvo a bordo del avión es el ambientólogo Inti Bonomo, director de la carrera de gestión ambiental de la UADE. ¿Qué tal, Inti? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Swerdlick. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. vos todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Estoy estupefacta con, con la imagen que vi en tu video y que vi en los videos que estuvieron circulando porque no imaginé la dimensión que tiene la ciudad flotante de barcos pesqueros de, de tantos países. Eh, esto no es un tema nuevo, es un tema que se conoce, pero verlo así filmado desde arriba la verdad es que es eh, conmocionante sí, tal cual, tal cual lo que vos decís, e incluso eh, viendo, viendo el a, haciendo el video que hicimos eh, digamos que hice, que hice, yo de manera personal, después también estamos haciendo un documental con la UADE, que bueno está en proceso de edición y demás, pero haciendo el videíto con, con quien medita las cosas y con quien quien lo dirigió, que es José Basta, eh, decíamos la dificultad de transmitir eh, la amplitud que tiene esta ciudad de barco, justamente porque en el video no podemos poner media hora sobrevolando por donde citas, porque lo dejan de ver al toque, digamos. Este, y, y, y, y verdaderamente vos pasabas con el avión y hacías 30 minutos, 40 minutos y las luces seguían apareciendo. Así que eh, ni siquiera te diría, yo había visto videos y ni siquiera en, en videos, pues, eh, dimensionar la magnitud que tiene. Son verdaderamente eh, ciudades, te diría, de luces de barcos porque es como si fuera volando en el medio de la pampa y de repente empiezan a aparecer luces y luces y luces durante 30 o 40 minutos o sea, es, tiene una extensión muy importante Bien eh, y a ver, ¿esto cómo, cómo se corrige? ¿Depende únicamente de Argentina o exige un tratado internacional de, de, de manejo de la pesca en aguas internacionales? Y tenemos dos enfoques por decirlo de una manera, uno sería eh, que prefectura crezca en infraestructura y pueda eh, controlar y patrullar esa zona con la cantidad de barcos y de personal que necesita, que hoy la verdad que está bastante lejos de poder hacer eh, todo el recorrido ese, al menos por lo que yo tengo entendido. Uh -huh. eh, y el otro es el enfoque más geopolítico de ir a intentar arreglar este problema justamente en las reuniones multilaterales o bilaterales que tenemos con los países que están involucrados que vendrían a ser China, Taiwán, eh, pero también Corea del Sur y España, que a veces no se los nombra, pero, pero tienen barcos ahí también. Este eh, y, y ahí es cuestión de sentarse y negociar, digamos. ¿Y esto es, ocurre solo en ese lugar del mar argentino, es decir, frente a las costas de la Argentina? ¿Qué pasa frente a las costas de Chile o de Brasil? ¿No hay ciudades flotantes? Eh, que yo tenga entendido, ahora no hay Sí hubo en Ecuador hace hasta hace algunos años y parte de la flota que tenemos hoy acá estuvo antes en África. Son eh, flotas de barcos que lo que hacen es eh, justamente ir a ciertos lugares del, del, del océano, del mar, eh, pescar eh, sobrepescar, digamos, es decir, pescar muy por encima de lo que podría llegar a ser una tasa aceptable para que el recurso no sufra tanto y... Eh, cuando se acaba, bueno, se van a otro lugar del planeta donde, donde ya se haya recuperado o donde nunca hayan ido antes. Ajá. Entonces, digamos, es un problema global que hoy, hace ya varias décadas, nos toca en Argentina, cada vez con, con una frecuencia y una intensidad más, más importante, lamentablemente. Ahora bien, si esos barcos están en la Mella 201, ¿cualquier patrullero argentino puede tomar alguna medida? No, no, no, hoy no. Es verdad que faltó aclarar que la, la opción esa que decíamos de que Prefectura patrulla y controle solo eh, solucionaría la parte de que, de que hay barcos que se pasan, digamos, que apagan el transmisor, el transponder eh, que, que emite y que da la identidad del barco, se meten, pescan y después lo vuelven a prender. Entonces ahí eh, Prefectura podría abarcar esos casos, uh -huh. que no son la mayoría, pero que son bastantes, este... Y en todo caso, habría que eh, dejar todo lo que pasa en la milla 201 para esas negociaciones que te digo. O sea, para, para la 200, Argentina podría controlar, con la 201 lamentablemente ya no, no. Y el problema no cambia mucho, digamos, si, si no, logramos no, no. controlar la 200. Obvio, obvio. Es como tener un basurero al lado de tu casa. Es decir, vos en tu es... casa podés limpiar, pero del lado de afuera ya no podés, y, pero la basura te sigue afectando. Eh, respecto eh, respecto de esto, ¿cuál es el efecto sobre la fauna ictícola argentina? Y, y bueno, entiendo que son un montón de recursos eh, que Argentina pierde, ¿no? Incluso hasta diría desde el punto de vista del Estado, recursos fiscales. Sí, la, la cuenta aproximada que que han hecho a, a, a algunas personas que investigan el tema eh, ronda los dos mil millones de dólares por año en recursos que se pierden pero eso hablando del producto digamos, ¿no? si eso claro. lo hiciéramos nosotros ahora, después también hay un montón de costos económicos y de costos ambientales que estamos eh, recibiendo por esta sobrepesca eh, tan brutal, recordemos que hay maneras de pescar, digamos uno puede discutir después si quiere comer pescado o no quiere comer pescado, eso eh, es, es tan... En, en disputa desde el punto de vista ético, digamos, pero aceptando que, que la pesca es una actividad importante o valiosa, eh, hay un montón de maneras de hacerlo sin que se deplete el recurso, sin que se acabe totalmente claro. el recurso. Y ahí es donde eh, este tipo de pesca no, nos hace mucho daño porque el, eh, hay pesca de arrastre, por ejemplo, que se llevan todo lo que encuentran, tira lo que no les sirve, y eso te, te, te va drenando la salud del ecosistema a un nivel muy intenso. Uh -huh. ¿Qué es lo que se llevan? Calamares. Calamar, eh, calamar fundamentalmente, merluza también. Este, pero bueno, como te decía, si bien las, las especies estrella, por decirlo de una manera, son esas, en el medio, en la volteada, muchas veces caen otras que, que, que, que simplemente estaban. Eh, no voy a decir en el lugar in, in, equivocado, en el momento indicado, pero sí en el lugar donde estos buques están eh, depredándolos. Uh -huh. Y eh, es decir rica esa zona del mar eh, sí, sí, que, que puede haber un barco al lado del otro y todos se llevan las bodegas llena? Sí, sí, o sea, eso es, es la foto de hoy, ¿no? Es una zona muy rica en, en fitoplancton y en zooplancton que hace que la, tanto la merluza, el calamar como otras especies ahí tengan una población muy, muy alta. El uh -huh. tema es que eh, es muy alta siempre y cuando se mantengan unos niveles razonables eh, de la depredación, captura de, claro de los peces. Si, si eventualmente esto continúa, va a dejar de ser muy alta, evidentemente. Claramente, claramente. Bueno, después de que este video estuvo transitando las redes, se hizo público, salió por todos los canales de televisión, eh, ¿ustedes desde el, el ambientalismo detectaron alguna respuesta del gobierno? ¿Alguna acción, alguna actitud? La, ¿La prefectura naval, este no sé, se puso más activa? Mira, ¿que, que yo tenga conocimiento, no, más bien lo que hubo fueron defensas de, de explicar por qué, por qué lo que vimos no es lo que vimos, y, y, y en ese sentido, eh, cosa que, que es normal desde el punto de vista comunicacional, digamos, sería raro que una parte del gobierno se a decir, sí, la verdad que esto es terrible... Eh, pero bueno, tampoco se anunciaron medidas, eh, o que yo conozca, no hay medidas como para mejorar la situación, digamos. ahí eh, Tampoco habría grandes medidas para anunciar, sino más bien quizá eh, políticas internas de ir a negociar a China, ir a negociar a Corea, eh, con, a, vía nuestro canciller y nuestros embajadores, pero la verdad que no veo que yo que eso haya sido la dirección donde... Donde para, para la que estamos yendo pero uh -huh. bueno, sería lo ideal Estamos hablando de una zona del mar eh, que está frente a la provincia de Chubut Sí, sí, la flota se va moviendo un poquito de acuerdo a ciertas condiciones de, de las corrientes y más, pero sí, aproximadamente está ahí en, en esa zona digamos. Uh -huh. Y capturan toda eh, todo el material y se van a su país procesan en el barco, ¿cómo es? Y, y eso es más o menos, digamos, eh, hay hay ciertas estaciones en donde a veces, eh, por ejemplo, la NASA, la carga en estaciones de servicio que están en el medio del océano, ahí es donde los países, por ejemplo, podrían tener esa incidencia. Eh, uh -huh. Los arreglos de los barcos los hacen en Uruguay, eh, entonces ahí también podríamos hablar con Uruguay para que no arregle esos barcos. Eh, eh, es Es una es una red que si bien los barcos después terminan en, en algún lugar de su país, el, el pescado termina en algún lugar de su país, está apoyado en muchos puntos por diferentes países y ahí es donde, donde de vuelta no estas negociaciones multilaterales tienen, claro, que, tienen le, que hacer el foco. Le podrían cortar la cadena de abastecimiento. Claro, exactamente. O hacérsela mucho más complicada por lo menos. Muchísimas gracias, Intibonomo por habernos contado tu experiencia y, y haberla compartido con todos nosotros, ¿no? Que ya solo con el video quedamos consternados. Muchas gracias. No, por favor, el que quiera ver el video puede buscar ahí Intibonomo en YouTube y, bueno, próximamente el de WADE también va a estar por, por ahí seguramente. Muchas gracias nuevamente, hasta cualquier momento. Hasta luego, chao, chao. Adiós.